Hola, hola, hola, hola, hola. Mis queridos amigos, amigas, amigues. Sí, llegamos al 20%, 20% de este curso completamente gratuito, corto, fácil de entender y en el que cuando completes el 100% serás astrólogo, astróloga, astrólogo para lo que vos lo quieras usar para trabajar es un oficio hermoso yo hace 30 años que trabajo de esto y no me canso más de 30 años y, y no me canso eh, de, eh, de ejercer esta hermosa profesión este hermoso oficio y, y además de eso eh, si no lo querés para trabajar como salida laboral, lo podés perfectamente hacer eh, para vos, para autoconocimiento, para autoconocerte, para conocer a los seres que te rodean, para tener mejores relaciones con los demás, para poder entender. La astrología es un método que cuando uno se pone a estudiarlo, te crea un poder de empatía tal con el otro, que vos decís, ah, es por eso es fantástica, esta herramienta es maravillosa y no sigo hablando porque si no eh, me, se me va un video de 5 minutos vamos rapidito, rapidito, rapidito a la clase número 64 20% ya hiciste de este curso short de astrología este curso de videos cortos de astrología y hoy nos toca a este simbolito Venus. A Venus en Libra. Venus en Libra está en su domicilio y está muy fuerte ahí. ¿Qué me dice? Que son artísticos. Y claro, si Libra es el equilibrio y Venus es lo, lo material, la belleza, el amor. Sí, claro, ¿cómo no van a ser artísticos? Son armoniosos. Buscan la armonía en todas en las relaciones, en, eh, también en las formas, y son sofisticados. Eso las tres palabras claves positivas. Pero, ¿qué pasa si está en sombras? Que siempre están las sombras de eso. Son superficiales, son racionales y son acomodaticios. Se acomodan a las situaciones. Bueno, así finalizamos la clase número 64, el 20% justo de lo que va a ser este curso durante todo el año. Te mando un abrazo enorme, hasta mañana, claro que sí, mañana nos volvemos a encontrar como todos los días, pero esta vez con Venus en Escorpio, que se las trae ese Venus en Scorpio, ¿eh? no te lo pierdas, imperdible. Te mando un abrazo enorme, chao, hasta mañana.